Había una vez, una triste mujer, que en vista de que sus padres no la quisieron acompañar a celebrar su cumpleaños a la playa, se la trajeron a hacer los tamales para el Día de la Candelaria, y la historia se desencadenó así. No contaban con que así se tamalea en Acapulco, Guerrero se me la la cadera la cadera la cadera la cadera cadera se me se la se me se me